Con las fundaciones, rescatistas, animalistas, pues mes a mes podemos ayudar a más de 200 perros y gatos en situaciones difíciles y dolorosas. Hola equipo Laica, eh, muchísimas gracias de parte de la Fundación Huellas, de parte de nuestros 75 rescatados el día de hoy. Ustedes acaban de ser parte de esta, de esta obra tan especial, sin el apoyo de personas como ustedes, de empresas como ustedes. Definitivamente la Fundación Huellas no podría sacar adelante sus rescates y el trabajo que se viene haciendo a través de muchos años, salvando los perritos de la calle. Gracias a ustedes tenemos en este momento un mes y medio de comida para nuestros rescatados. Muchas gracias. ¡Bien! Todo esto gracias a nuestros Laika Members, quienes con simplemente pedir el Like mensualmente están ayudando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 Estuvo mucho tiempo en la calle al punto que su patita doblada había perdido ya toda la parte ósea, sus deditos, hasta eh, amputarse prácticamente ella sola su, su mano. Y hoy ella es feliz y está esperando que alguien la vea, que alguien se enamore de ella porque es un gran perro, es un perro súper amoroso, súper bien comportado. Lo único es que solo tiene tres patitas. Y a veces las personas esto no lo aceptan, pero ella es un perro normal, corre, juega y es muy feliz y puede hacer feliz a cualquier hogar que la quiera adoptar. Gracias Laika Mez. Laika.